Limpia, arregla uno, recoge, trae, lleva y aquí se sigue viendo todo como un muladar. Porque es que no ayuda. Buenas. Y mire toda la hora que llega. Pero en mis tiempos ha saludado. ¿Sí? No todo, este no, no, no, no, esos... con un amigo. Buenas. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo está? Ah, todos vientos. Muchacho, ¿cómo habla? Oiga, que no me andes con hombre. Ya que acá hay varones. Y ahí llegó otro. Y usted no me vaya a colgar esa chaqueta aquí, que aquí no es este tendedero. Pero... Mire cómo entró con las patas todas mojadas. ¿Sabe que allá al frente hay un charco? Sí, allá no hay un tapete para que se la seque. Y que me cierre la puerta, Ay. que uno no sabe qué peligros. Ay. ¡Uy, qué pasó! ¡Cállense! ¡Que no, ya que uno está aquí hablando con ellos! Todo el día. ¡Madre, madre! Y mira a ver si sabe más bien de esa ducha que ya lleva como media hora ahí. Okay. Uy, parce, qué pena Uy, no, parce, su cucha si es bien ajisosa. ¿Qué? O sea, letosa, fastidiosa Ah, sí, ella es bien vaya la conociendo Oigan, ya la que en el cuarto ¡Abra! Señora... ¡Señora, señora, que les estoy hablando! Mire, ahí le queda la comida para ver si no les duelen las manos de servirla. Bueno. Y cuando terminen, me dejan lavadita toda la loza, bueno, bueno, porque yo no voy a llegar mamá también a lavarles. Claro, la sirvienta que hoy les consigue para comer, trae la comida, les hace, les prepara y luego les sirve. Y después se va, claro, ya. Y también tiene que llegar a la mamá. Oye, oye, se fue mi mamá. Sí, luego la escuché. Uy, por fin, paz en esta casa. Oiga, no, de verdad, vaya, póngase algo que ¿A ver, qué andara pasó? así, mire que le está acá. Uy, qué fastidio, se fue, no me quedó usted. Uy, qué fastidio. ¿Qué pasó? Nada, nada. Oiga, ¿me va a prestar al baño? Sí, espere. ¿Qué? Oiga, de verdad, ¿cuánto lleva mi metido? Que usted de verdad no ayuda ni siquiera para pagar el recibo ni nada. Hágale, hágale, hermano. Ay, qué fastidio, ya parece mi mamá. Ah, nada, nada, nada. Oiga. ¿Qué? Es que me lo quiero ver. Ay, ¿qué? Ah. Mire que no orina aquí en la taza, que orina allá en el orinal. Ah. El para eso está, ¿no ve que salpica todo? ¿Qué pasó? Ah, nada. ¡Venga! No vas a arruinar, tranquilo, ¿Qué? es que tiene de ahora sí. Ay, ¿qué? ¿Y entonces... Mire cómo salió con las patas ¿Qué no Ah, qué pena, parce. Venga, me a regalar un poquito de gaso. Sí, hágale, ahí en la gana de ver ahí. Fue que usted porque qué cogido esos vasos? No es que son de adorno, mi mamá los tiene adornos. Uy, qué pena, parce, yo no sabía. Sí, mire cómo dejó la nevera abierta también. Ah, sí, es que ya. Y la gaseosa mal tapada, mire, no. y aquí regó también. Sí, no, parce, ¿sabe qué? Yo me abro, usted está peor que su mamá. ¡Gas! ¡Venga! Ahora no, no, no ahora ¡Venga! Es que me he convertido? Bueno, y ustedes que esperan para darle like al video si les gustó y compartirlo, por aquí sale el botón de YouTube para que lo toquen nada más y ya que han al canal, tengo Instagram, arroba Jonathan Clay, y pongo más videos si no me siguen. Perdón, perdón, sigan sí, a Jonathan no Clay.